con esta experiencia es que ¿de cuando acá? Lo, la exigencia de los derechos de las personas esos jóvenes estaban exigiendo estaban reclamando, estaban pidiendo estaban solicitando una escuela digna una educación gratuita y de calidad no se lo estaban sacando de la mano porque se les ocurrió si queremos fundamentar ese derecho abogados pues es. Es un derecho establecido en el derecho internacional. Y los parámetros para la educación pública gratuita de calidad. O sea, no es solamente tener acceso a la educación, sino las características que debe de tener. Como lo es, el no solamente tener acceso a la vivienda, sino las características que debe de tener esta vivienda. No es solamente tener derecho a la salud, o el acceso a la salud, sino al nivel más alto de salud posible. Y eso implica todo lo que somos como seres humanos en los que nos puede afectar nuestra salud mental, psíquica, moral, física, etc. No solamente dar una pastillita para el dolor, sino todo lo que implique un seguimiento, un tratamiento. El, la, el más alto nivel de salud. Eso indica el derecho internacional. Y eso es lo que se debe de exigir. Estos jóvenes estaban exigiendo sus derechos. Y por eso, como, como este comentario que yo este, recibí en, en posgrado, también es solamente es una representación de toda la, la cantidad de opiniones en relación a que exigir los derechos de las personas se vuelven criminales y por ahí una presentación, a ver si me da tiempo les enseñaré otros otros ejemplos entonces, ¿hay alguna participación por ahí pendiente? No, ah, perdón Sí, mira pues, eh, el, el tema de la reforma de 2001 es que y eso los tres tomos del Derecho Indígena, los hemos trabajado con el doctor Correas, él hablaba mucho de, del tema de los pactos. Cuando tú te manejas la idea de los pactos, es que los sistemas normativos son cuáles. Es decir, el sistema normativo de Oaxaca, de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, del Estado de México, no tendría por qué mirar hacia arriba al sistema normativo hegemónico. Cuando yo digo sistema normativo hegemónico, dentro de la teoría de los sistemas normativos, estamos hablando de lo que se conoce como el Derecho Oficial, que esté gobernado por el Estado para que no haya, no haya sobreentendidos en esa parte y el doctor Coraz hizo un planteamiento muy muy interesante lo acompañamos, hemos escuchados en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores en aquel entonces, y él decía es que no hay un argumento de peso objetivo para afirmar que las resoluciones de las autoridades indígenas, por ejemplo piensa tú en la, la Policía Comunitaria en Guerrero sus resoluciones no tendrían por qué ser validadas u homologadas por una autoridad externa a su propia comunidad, como sería el, el Tribunal de Justicia del Estado de Nueva York. No hay el menor argumento. Y la, y la reforma de 2001 sin entrar a modificar esos puntos, ese, ese concreto quisiera decirte, eh, en un tema de jurisprudencias se plantean todas las dicta los primeros dictan las cinco resoluciones en un sentido y en otro sentido de las demás. ¿Y qué se dice en esa primera resolución? Las resoluciones indígenas tendrán que homologar todas sus resoluciones y ser autorizadas por las autoridades del Tribunal Superior de Justicia del Estado de trata. Entonces pues esto es una simulación, entonces si estamos simulando y lo estamos haciendo a nivel constitucional, pues estamos solamente constitucionalizando el teatro que fue esa reforma, que no tiene otra ventaja. Tal vez una principal reconocer o empezar a reconocer como autoridades a las autoridades indígenas, porque obviamente cuando tienen ese carácter son susceptibles sus sus actos de ser impugnados a través de juicio de Amparo y con ello lo que, está, lo, que, lo que se logró en el fondo es que tuvieran un rango constitucional que no le querían dar y se me había olvidado esta Gracias. Bueno, uh, con esta con respecto a lo del doctor Correa bueno retomando al doctor Correa eh, efectivamente nos habla del pluralismo jurídico y eh, este día apoderar de el derecho del bueno, no, de, de homologar el derecho de las comunidades indígenas y la coexistencia de varios sistemas pero también eh, el doctor Correa nos menciona la existencia de, eh, de esta articulación que posee el narcotráfico y que también se puede eh, posicionar como un sistema normativo en contraste con el sistema hegemónico y esto quiero traerlo a colación por el problema preocupante que está viviendo el CEU eh, ¿qué acciones tomar cuando vemos que este sistema hegemónico que es el del Estado está fallando y está entrando en crisis porque vemos que otro sistema jurídico está entrando en choque que es el del, no, bueno no quiero pararlo como sistema jurídico pero el del narcotráfico sistema normativo o sea lo menciona el doctor Correas y ¿qué hacer cuando este sistema hegemónico eh, está en en contacto con este sistema del narcotráfico o sea, yo no veo una solución porque el, el sistema jurídico hegemónico eh, francamente no, no da una respuesta efectiva y ahorita está la disyuntiva de dejar entrar a las fuerzas armadas o a la policía y obviamente eso tampoco no es una respuesta, pero no veo yo más allá una respuesta eh, más que enfrentar en este sistema normativo de narcotráfico Estado, de la inexistencia de la presencia del Estado para seguridad, entre otras cosas, como bueno, lo que puede tocar este, del, el asunto del narcotráfico. Lo que han hecho las comunidades indígenas, como ejemplo, es organización. Organización y cuidado. He ahí el resultado de la policía comunitaria, autodefensas, etc. La misma, o sea, la solución, y retomando a Rivera por supuesto, del derecho de lo común el derecho comunitario en el sentido de la organización y en la organización comunitaria a lo mejor habría que repensar al Estado ¿Qué No, adelante no, Incluso la... hemos mencionado no, también el doctor Bernardo la otra vez que en la ciudad de un punto de las comunidades incluyen la idea de una comunidad sin embargo, lo que se está dando en la ciudad de la ciudad principalmente es la individualización, la atomización de los estudiantes eh, mi, mi pregunta era como, ¿cuál podría ser nuestra respuesta ante estos ataques para la colectivización del estudiantado? Y fíjate, fíjate bien, lo que planteas es sumamente interesante, porque tú, tú naces de buena fe, y, y, y, desde el punto de vista de una biblioteca, de pero desde el punto de vista de la política y con una mala fe, esa misma, esa misma apreciación del de la, de la, de, de, de sistema normativo que impera en las cárceles, ¿no? que es una comunidad, nuestra otra comunidad, eh, lo plantearon hace, hace 14 años los opositores a, a Correas ¿no? no solo a él, a, lo que, a la forma de entender y practicar el derecho. Y, y, la, y la magistral respuesta que él, que él le dio, porque es suya, y ya te la quisiera compartir, se la quisiera compartir, es la diferencia, es la etnicidad El nivel, el nivel de, de, de amalgamiento que existe entre una comunidad. Le sorprendería saber que hay muchas comunidades de las, de las cuales estudiamos que no tienen un adjetivo que sea mío. Es decir, yo, no, en, en muchas comunidades no existe la palabra para decir mi sombrero. Muy probablemente existiría la palabra para decir el sombrero, el sombrero. Pero esa apropiación, ese sentido de exclusión de ese objeto frente al resto de la comunidad no existía. Y ese es un primer criterio para diferenciar, eh, digamos, la malía ética de estas comunidades frente frente al narcotráfico, al crimen organizado. Porque además a mí me quedan mis dudas de que, de que sea un Estado fallido, como fácilmente lo, lo podríamos catalogar, no más bien es el narcotraficado, el narcotráfico institucionalizado sí. en el gobierno, o si quieres el gobierno ha llevado a las calles a través del narcotráfico. Eh, en relación al tema de ciudad universitaria, porque yo soy universitario, no estoy máster, lo eh, pondré siempre a que entre la policía, a los cuerpos armados, los, los, los cuerpos de seguridad, porque me parece que también es una estrategia de ir criminalizando a los estudiantes, ¿no? Ah, tú, tú te ves fachoso, con ¿no? un pelo largo, o vas a estar fumando alguna sustancia rara, o vas de ser agente desestabilizador? No, me parece que no hay nada más preocupante que para juzgar de ese modo, ¿no? Y, y, y por cierto, me parece que la, la respuesta tiene que venir de los estudiantes, y sí, por supuesto de, de nuestro rector, que es muy capaz, ha dado muestra de serlo, pero también de los estudiantes. De los estudiantes que, imagínate. Me, me ¿Qué mayor comunidad que la estudiantil, que la universitaria? Preciosa, hermosísima, como diría Germán López te encuentras en la canción Fiesta a todas las clases sociales, a todos los modos de pensar y entender el mundo, hombres, mujeres, feministas, notas feministas, de todo te encuentras en la universidad y todos podemos respirar y todos tenemos derecho a que nuestra voz sea escuchada. Me parece que la respuesta tiene que venir de, de nosotros. Así vino. En el 68, en el 87, en el 99, en el 132, yo ya no estaba como estudiante, pero me tocó verlo de cerca. Hay que confiar en los estudiantes, confiar en ustedes. No necesitamos acomodarnos. Gracias. Bueno, y este, si nos permiten hacer una sugerencia en el tema de ¿y cuál es el papel de la UNAM, pues creo que es más bien armar el debate, ¿no? Porque el papel de la universidad como academia, como órgano estudiantil, como comunidad, como todo que significa la universidad, pues creo que es quien tiene que poner la mesa para el debate, porque la criminalización de los jóvenes que es consumo, que consumen no el consumo, yo creo que ya es hora de que el país lo hable, pero nadie lo va a hacer, los partidos no lo van a hacer porque no es rentable, nadie lo va a hacer porque... Es algo muy doloroso, nos ha costado muchas muertes, pero yo creo que la UNAM sí tiene la legitimidad y las tablas para en un foro, para sacarlo a la calle, para hablar del tema, porque es, va mucho más allá de un tema jurídico, que es económico. Hay mucho dinero de forma. No bueno, creo que los policías no sepan dónde están, quiénes son. Si sí pueden desactivar la mega de la UNAM, digo pues que no pueden desactivar los, dos dos narcos que están ahí, pero esos dos narcos, ¿por qué están ahí? porque no, no hubo un lugar en la opción seguramente para ellos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que los policías no que no sepan, es que sea falta de elementos policíacos, ¿no? Saben dónde están, pero supongo que están mejor organizados los traficantes, mejor armados, con más información, más articulados que los de la patrulla, ¿no? Entonces, bueno, creo que el tema va mucho más allá de un tema jurídico, creo que en el fondo es económico y político. Pero sí, lo no creo que tiene que poner un debate. Y la pregunta que le quería hacer es que hace rato dijo que, que la autoridad, bueno, epistemológicamente, eh, la autoridad del Estado, bueno, ya se, se ve eliminada. Bueno, y si no hay Estado, creo que no, la otra parte es ser anarquista, estoy de acuerdo. O sea, ¿Cuál sería Ajá. la antípoda del no Estado, de la desaparición del Estado en términos jurídicos? Sí, claro. Gracias. Desde el punto de vista de la tarea del Estado, eh, el Estado es sólo la autoridad política de la modernidad que surge en el siglo XVI. Y eso ha llevado a que la gente. No podremos vivir en el Estado. Claro, no vivirse el Estado. Es más, podríamos configurar una nueva autoridad política con cánones de etnicidad más altos. Le podríamos llamar como quisieras, pero ejercería el poder político. Lo que yo estoy, digamos, en desacuerdo con mis colegas anarquistas de aquí, mi querido Aníbal me una organización que es el padre del anarquismo argentino como bien decía Milay no, el poder político siempre debe, siempre debe ha existido existía en la quívita romana existía en la polis en Grecia existían los feudos en Edad Media y lo que te quiero decir es que existía un ente que ejercía el poder político polis, quívitas feudos ahora está, en el siglo XVI ¿no? con esta gran caracterización de Hobbes de libertad pero sin duda que tenemos que buscarnos algo mejor que este Estado moderno que como bien decías, ya no dialoga ya ni siquiera se está pensando por la inclusión en el tema económico de todos los demás, por los beneficios, y no en un tema de, de, de retórica malgastada. No, es que no hay, no hay acceso en el tema económico, político, de seguridad y social, no hay acceso para las mayorías, es no unos pocos. Y eso es lo que hay, y, esto es lo, y te aguantas. Entonces ese es justamente el planteamiento. ¿Cuál sería la típoda, un, un tipo de autoridad política otra que construyamos todos que tenga en su vértice ético lo común, no lo individual? Que es justo lo que estaban pensando. ¿Y eso cómo se logra? Pues no es, una, no es una clase de teoría de la revolución, ¿verdad?, pero se logra un poco con eso. Gracias. Sí, bueno, buenas tardes. Eh, me parece, maestro, que eh, sería importante que, eh, así brevemente y tan conciso como ha sido su exposición, pudiera eh, ampliarnos un poquito la cuestión en términos de la, la teoría o materialismo dialéctico que se conoce como marxismo ¿no? eh, cuando plantea que eh, hay una superestructura cuando aparece el Estado y en el cual se, se establece todas las normas que van a regir a esa nueva sociedad sobre todo de la sociedad capitalista ¿no? y que y que de alguna forma este, en la actualidad vemos, y eso lo vimos en, también en, en alguna clase de Derecho, no recuerdo el cual, eh, discúlpenme, este, analizábamos que son realmente en la actualidad los, poder, los poderes fácticos los que determinan de alguna forma cuál es y cómo se van a eh, elaborar cuándo y cómo y para quién y a beneficio de quién las nuevas ¿no? Eh, tampoco recuerdo el autor este, seguramente usted tiene más fresca la memoria y con respecto a la otra parte que, que sería eh, bueno que nos comentara porque efectivamente la preocupación ahora no solamente es una cuestión de los jóvenes sino también nosotros los adultos no solamente los jóvenes están siendo criminalizados, hoy con la nueva ley de...